que Estados Unidos, como potencia imperialista, a través de los años, siempre ha tenido eh, interés por el tipo de relaciones que hay entre República Dominicana, la mayoría de los países, con los Estados Unidos, que es una relación de amo y, y esclavo, donde ellos juegan el papel de amo, y, los, y ellos establecen que lo lamentable... Que ellos tengan que trazarnos pautas, pero eh, ellos hacen una seria advertencia de lo que pudiera ocurrir, como lo han hecho en otros países donde gobiernos que ellos no les interesa que estén y quieren quedarse por la mala o por la buena, ellos entonces toman medidas drásticas, imponen sanciones en muchas ocasiones y... El resto ya ustedes lo saben. Eh, de modo que eh, vamos a esperar que no suceda nada. Buena. Omar, por ¿sí? favor. Omar. Sí. Buenas tardes. Eh, oye, todos los seguidores de Trump, todos los países que siguen a Trump, la línea de Trump, están toditos derrotados los el coronavirus, Italia, España, Ecuador, Colombia, Brasil toda esa gente que sigue en la línea de frutar todo así los países están tendidos desde el coronavirus porque porque se descuidaron se descuidaron fue completo no pero no solamente la... no no solamente los que sigan en línea de Trump, porque es una enfermedad que es una realidad le ha dado le ha dado duro a todos los países o mejor dicho a la mayoría de los países porque en China que fue que nació el virus Dio durísimo, lo único es que ellos Tomaron medidas con tiempo Pero el virus ha dado No es de que por los países que sean de tron El, el, el virus ha dado eh, En países que son Antitron y en que son protrón Y, y, y cosas, eso una cosa no tiene Que ver con la otra, es porque eso No es un problema político, es un problema Sanitario, es un problema que Si la enfermedad te dio a ti, te dio No importa que tú seas antitron O que sea protrón eso, eso no... Uno no puede todo lo que uno escucha eh, eh, eh, eh, eh, darlo como un hecho y como verdad, porque no es así. Eh, lo cierto es que tenemos una pandemia que tiene al mundo al borde de la locura y que no se ha podido controlar y conseguir la vacuna que detenga esta terrible enfermedad. Y que nosotros debemos irnos acostumbrando a que durante un tiempo largo vamos a convivir con este virus, tomando, tomando todas las medidas precautorias, andar con mascarilla siempre, lavarnos de manera continua la mano, eso hay que hacerlo, y mantener el distanciamiento, tenemos que mantener la distancia, porque en, en verdad eso es una de las formas. Buenas tardes. De ah, de Arroyo Barril. El Samaná, Arroyo Barril. Ah, pero caramba, qué buena noticia, qué información. En Arroyo Barril, caramba, qué bien. A la orden de ustedes. Y un saludo a su esposo. Ok, ok. Un abrazo, un abrazo. Ah, pero mira, Arroyo Barril, llegando a Samaná, que eh, es uno de los sitios que. Hay una especie de puerto en Arroyo Barril, es un puerto. Y qué bien, qué bien. Le agradecemos en Samaná, en la provincia de Samaná, incluyendo Sánchez, La Terrena y el propio Samaná, tenemos una gran legión de seguidores que a veces se desatan a llamarnos, nos llaman de manera consecutiva. Y por momentos, pero están siempre activos, incluso me ponen mensajes, me ponen muchos mensajes. Hay una joven que tiene mucho que no me pone mensaje, pero cada rato me dice y me bendice que está en sintonía. Y muchísima gente, tanto de Samaná, como de La Terrena, como de Sánchez. Y ahora entonces descubrimos eh, dos sitios que yo entiendo que son sumamente importantes para este programa, que en Agua y Arroyo Barril. Así que le dedicamos a ustedes y le damos la bienvenida eh, eh, como televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, un placer. Este es Sánchez que le damos. Ah, de Sánchez, míralo ahí lo que yo estaba diciendo. Eso es que queda, es lo que le queda aquí. Nosotros sí, ese programa no somos nadie. Gracias, gracias. Te te esperamos todos los días tu programa. Dios te bendiga, que se guarde. Gracias, muchas gracias. Caramba, mira de Sánchez. No acababa de decirlo bien y míralo ahí. Muchas gracias. Le agradezco a todos y a todas. Eh, que tomen su tiempo para ver este programa y recordarle lo que siempre he dicho, no les voy a quedar mal, no se van a arrepentir de usar este tiempecito eh, viendo este programa. Eh, nosotros tratamos ser lo más objetivo posible, ser lo más sincero posible. Eh, me decía un político en tiempo atrás, y me gustó porque es un político de gobierno, una figura importante de gobierno. Eh, me decía eh, que, yo no sé, pero él dijo eso, que el único programa que él le gustaba ver era esto. Y él reconocía que yo soy crítico de gobierno, pero me decía que soy un crítico, pero no me voy a lo personal. Y dice que le gustaba mucho eso. Y en realidad yo... Agradezco grandemente esos conceptos porque siempre he dicho y voy a mantener esa posición De que este programa no va a tener, ni tiene, ni tendrá compromiso con nadie Que nosotros cuando tengamos que decir las cosas como son las vamos a decir No importa de quién sea Y cuando tengamos que reconocer lo positivo de cualquiera, porque no hay nada que sea malo por completo, ni nada que sea bueno por completo. Pero no vamos aquí, aquí no se va a fomentar el odio con nadie. Somos respetuosos de la posición que cada quien tenga, porque hay que respetar, señores. Si hay cinco o seis partidos y uno quiere ser de un partido, eso hay que respetarlo. Y el otro quiere ser de otro partido, eso hay que respetarlo. Buenas tardes. Buenas. Buenas Ah, Pablo, ¿cómo Pablo. está? Adelante. Amparo, ¿me estás? Muy bien, está muy bien. Ese es un gran seguidor lo, también, Amparito. No sí, adelante, Amparo. Tú, ¿Tú sabes lo que ustedes. tienes que hacer? que te que hacer es eh, ayudar a este barrio este, para que los pierdes. Ayudar eh, con el piscito. Eh, uno pasa por haciendo un piscito pobre, uno, uno por la escuela, puede ser niño, un niño pobre. Y nada más ayuda a Nicolás. Bueno, eso ya es de los políticos Los políticos y el gobierno claro. tiene que ir en auxilio de, de, de, de ese barrio Y de esos sectores carenciados Señores, es que, es que Mira, por ejemplo Los gobiernos aquí De todos los partidos Lo que han fomentado es el clientelismo Pero no ha habido aquí política Pública Dirigida A erradicar la pobreza por ejemplo, mira, yo vi en la propuesta de los candidatos que se ha estado eh, hablando mucho y prometiendo de que la tarjeta de solidaridad yo la voy a dejar, no que si yo llego la voy a duplicar, que las ayudas tales. Eso le va a hacer un daño a este país, óiganlo bien. Terrible, ¿sabes Porque Porque eso fomenta el parasitismo. Y los presupuestos del país se van ahí en dádiva. Si aquí se aplica la política de fomentar el clientelismo y la dádiva, aquí tenemos un país de pordiosero, de mendigo, de gente que el Estado le va a cobrar impuestos a la clase media, a la clase alta, para darle dádiva a la gente. No, un verdadero gobierno que quiera fomentar el progreso del país tiene que aplicar políticas públicas de empleo, de riqueza, de producir riqueza, para que esa riqueza, fomentar la producción, produzca empleo. Que si el men dice, mira, yo me gano 30 mil pesos o 40 mil pesos, con esto yo vivo. Y no esperar ni que, que un gobierno le dé una dádiva. Porque así todo no va a llegar a ningún lado, señores. Lamentable. Y eso es peligroso. Porque he visto que todos los candidatos... Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Omar. Sí. Bien, gracias. Un placer y usted. Muy bien, muy bien. Mire, yo no iba a llamarlo, pero lo, lo estoy llamando por dos razones. Primero, porque yo vi, que, yo vi que mucha gente de mi provincia lo está llamando. Sí, sí. Usted es representante de la terrena de este programa. Sí, sí, Entonces, lo, lo estoy llamando por eso, para que no me toquen adelante los los Sí, lo segundo. <risa> Yo no quiero nada del gobierno, yo no quiero botellas, yo no funda. Exacto. Yo lo que quiero es que, que la comida me la, la ponga más barata, eh, que la luz me la ponga más barata, que yo tenga acceso a agua, que yo tenga acceso a medicamentos, a, a, a, a salud, a, a, a, a educación. Correcto. Eso es lo que yo quiero, yo no quiero que, que ningún gobierno me diga, yo soy más joven y puedo trabajar. Miren, usted, usted ha dado en esclavo. Gracias a usted. Usted ha dado en esclavo y ve en la línea que yo quería, que yo quiero que me den ahora un par de minutos para yo, ahora que él ha reforzado esa posición. ¿Qué es lo que quiere, debe de querer y debe de estar interesado un ciudadano? Y es lo que un político verdaderamente progresista y que quiera ver su país hacia adelante quiere para un pueblo. No es que un gobierno diga que si recauda 200 mil millones de pesos, coge y le dé a fulanito eh, 2 mil pesos, eh, 3 mil pesos, eh, que una vainita... ¡No! Con eso no se acaba la pobreza. Usted lo que va a crear es un parásito, un ejército de parásitos. No usted, a ese ciudadano, lo que tiene que darle es la oportunidad de que tenga un empleo productivo, que se creen... Incentivos a la inversión que produzca riqueza, que generen empleo, que ese empleo genere seguridad social, que usted tenga un buen seguro para cuando usted se enferme, usted va con ese carné y lo van a atender, lo van a atender como se debe en una buena clínica, le van a dar eh, eh, un porcentaje de medicina en el año, pero que si usted un día. Después de tanto tiempo trabajando y ya la fuerza suya no le dan, usted entonces tenga una pensión que diga, bueno, mira, me voy a pensionar, ya yo eché mi vida trabajando. Eso es, el gobierno que me habla a mí de dar, lo que me está diciendo es que vas a ser un fracaso, para que estemos claros en eso. ¿Cómo tú estás, mi amor? Bien, gracias. ¿Y tú? La, la, la señal Es eh, pues ahora Pero, sí tú, Ahora mío Por pues, así tú me dices Que siempre son Hoy malísimo Tu programa Sin embargo Se hablaron de nada Y no de pongo a Y se sintió mejor ¿Entiendes? Sí, sí Se escucha mejor Entonces, Para allá voy, Sí Oye otra cosita Antes que se caiga la llamada Sí Toma, Este pueblo Mira Este pueblo vuelva a, a entrar esa mayoría de jóvenes y de viejos de todo el mundo, a la vida de la zona franca claro, porque, claro todo, aquí lo que nosotros necesitamos es fuente de empleo para fuente que de nuestra, empleo que así porque, oye, a que le dan esa tarjetica los inútiles, para los hijos de eso también los porque así mismo es así mismo es, eh. eh. tú dices en el clavo hoy oh, nosotros no vamos a crear un pueblo de inútiles de inútiles que están esperando Y que, que el gobierno le den si No es va a, a ningún lado Usted lo que tiene es que crear Fuente de empleo Fuente de empleo Y que esa fuente de empleo Produzca Bienestar Que usted pueda Y, y educación Eso es lo más importante Fuente de empleo que produzcan Bienestar Que usted diga yo me gano Tantos miles en el mes y yo como bien, mis hijos comen bien, pero una dádiva, una fundita, eh, Dice que yo, pero venga acá. ¿Y quién ha dicho que así se combate pobreza? ¿Y quién ha dicho que así se reduce pobreza? No, así no se reduce pobreza. Y además, como dijo mi querido de la terrena, que le bajen la luz, que le bajen el gas de cocinar, que le bajen los impuestos, porque aquí. Y esto es lo bueno que viene ahora, después de esta llamada. Buenas tardes.